que me tendrán guardado en este calendario. Yo creo que este calendario ha sido de puras golosinas. Vamos a ver si me equivoco. ¡Oh! ¡Un trapo! ¿Qué será esto? ¡Oh! ¡Es algo, Dior! Ya esto se puso mejor. ¡Me encanta! ¡Miren qué linda la cintita que traía el calendario! Bueno, en lo que yo me la pruebo. Vayan a ver el video nuevo. día de vlog <risas> mis amores estamos desde san Bartolomé, san bartolomeo así que miren ya he progresado tengo una cámara con micrófono miren esta vista que es como para no sé que push me vuelva a pedir matrimonio piénsenlo ustedes a ver que si me ayudan con eso bueno. mi amor ustedes pueden que miren lo que me han salido en el día de las vacaciones esto es horrible ok vámonos a desayunar ¿Estás listo mi amor? Esta es Sarita que es, ella está bajando de peso este año dice que en el 2022 solamente va a ser vegana. Aquí está el amor de mi vida. Todo se de menos, ¿Sí, ¿Okay? Voy a ¿A, ti, a tu papá. Gracia? Que nunca les Voy a comer, yo estoy esperando a mis huevos benedictos. No? Me dieron un Yo gusta cómo has salido. El yogur está riquísimo, mis amores. Ya le metí la primera cucharada. Me encantó. Miren esta integrante que me llegó aquí. Aquí está conmigo. Hoy me voy a poner esto que ustedes ven acá, que es un vestido. Yo no sé si ustedes me lo habían visto anteriormente. Es este vestido que está aquí. Me lo voy a poner con el traje de baño mío, el ABA. Por aquí está... El master, por aquí está Mami Loven. Yo lo no estoy cambiando. Y miren, mis amores, estos panties son los nuevos panties que saco Es una colección de Fendi. Por adelante es una sábana, por adelante es una concha. Me voy. Vaya. me voy. Porque de mejores lugares me han votado. Porque Nos bajamos, estamos en una playa que se llama Columbie. Vamos en camino hacia esas piedras a tomarnos una foto que pronto verán en Instagram. Pero miren qué mar más clarito. Mi esposo está allá con Mari. Llegó la hora del almuerzo. Pan de queso, wraps y no sé de qué son esos. Esos son como de cinnamon. Miren, está delicioso. Delicioso. ¿Esto es chicken o no, tuna, tuna? Tuna. Tuna, tuna, ensalada y anchoa. Llegando ya a la bahía, mis amores, les cuento que lo que nos falta es nada para que ya sea la cena de acción de gracias. Así que ya les contaré qué tal. Mis amores, y mágicamente estamos en la noche de acción de gracias, que la vinimos a pasar acá a San, Bartolomeo, San Bartolomé, San Bartolomé, San Bart. Y bueno, miren cómo me fui Estos zapaticos que son Gucci Esta falda que es Gucci Este suetercito de Chanel Yo creo que ustedes lo vieron, si no mal recuerdo Yo lo llevé hace como dos años la premiación de los Grammy. Y esta carterita que es así como handmade Mis amores, y miren nuestra mesa Todos tienen regalo. Todos tienen regalos Y estos son los de la niña. Todo sí. sí, el mundo con Mis amores, vamos al chef cocinándonos. ¡Ay, ay, qué rico! Este es tiramisú. Esto es tiramisú. ¿Y este? Este es un de apple pecan pie. Este es manzana con... Ay, no sé cómo se dice pecan en español, pero bueno. Mis amores, yo creo que este día ha rendido demasiado. Qué manera de hacer cosas. Ya me voy a cambiar, me voy a poner la pijama. Y creo que me van a acompañar a hacerme mi sesión Esto está muy desorganizado Pero creo que me van a acompañar a hacerme Mi sesión de cómo me preparo la carita Antes de dormir No tengo los 10 pasos Pero siempre, siempre, mis amores Me hago mis mascarillas todas las noches Traje esto porque hoy se dieron cuenta Que estuvimos en el mar Y estuvimos nadando Y siempre me da muchísimo dolor en los brazos Sobre todo como estuvimos remando Pero bueno, esto nunca se queda Que son mis mascarillas No necesariamente de esa marca Pero más o menos por ahí. Así que la próxima vez que me vean ahora, va a ser en pijama y ya haciéndome todo el ritual. Ok, estamos aquí. Me <risa> <Okay>. <risa> <risa> Lo primero que hago siempre es quitarme todo el maquillaje con aceite, pero no traje el aceite, lo que traje fueron unos palitos eh, espero encontrar pronto Yo estoy utilizando estos de esta marca Se llaman DHC Y el segundo paso estoy utilizando este jabón Que es de Dior junto con La lunita Cepillo, cepillo Yo no me humedezco mucho, mucho la cara Un poquitico Y a dar cepillo Ok, ahora vamos al próximo paso Que es el tónico Estoy utilizando este tónico Un tónico no sé si lo puedo enseñar por, por cosas de la vida. No sé si lo puedo mostrar. Estoy utilizando un tónico que me gusta muchísimo. Y bueno, aquí está. Huele muy rico. Huele muy, muy, muy, muy rico. Así que ese es el próximo paso que yo siempre, siempre, siempre me hago. Y después de este paso va la esencia. Así que yo estoy utilizando esta esencia que es de la mer Me encanta. La tengo ya... Déjenme decirles que es cara. No les voy a mentir. Sí es cara, pero me, yo la tengo desde junio y estamos a noviembre, o sea, me ha durado bastante. Así que esto me va a durar seguramente, yo creo que hasta el año que viene, fácil, fácil, fácil, fácil. Este es el serum que estoy utilizando. Igual, caro, pero lo tengo desde junio, así que me ha durado bastante. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, o sea, cinco meses ya llevo con él. Y ahora, mis amores, viene mi parte favorita de todas las noches, que es ponerme una mascarilla. Como les dije, estoy utilizando... Esta que está por acá, esta yo la consigo con la chica que me hace mi, mis faciales, mis amores. Y esto es lo que viene dentro de la cajita. Solamente vas a necesitar este con esto y revuelves y ya. Mascarilla, yo sé que está es rara y uno se ve Muy, no sé, nada Comestible, pero te quedas con ella unos 20 25 minutos, este momento Yo lo disfruto y leo un poquito Y después de esto ya me pongo mi cremita Y me voy a dormir, así que Quédense ahí Bueno, ahora sí, uno de mis momentos favoritos La hora de quitar la mascarilla me encanta, es tan satisfactorio Ay, Dios mío, uno siempre se queda como Pegado con muchas cosas que revísense Y ahora viene la parte Yo sé que muchos dicen, ay Pero si sí, después de la mascarilla Lo rico es quedarse como con eh, La mascarilla y eso Pero la mascarilla lo que hace mis amores Más que nada es Obviamente los nutrientes que tiene Y también ayudar a que el serum entre Al igual que la esencia Porque todo siempre lo hacemos para que los productos nos entren mejor a la piel ahora viene la crema que no encuentro. estoy utilizando esta que está por acá es de la marca la A y me gusta mucho la marca la mis amores y esta es como matizante porque ellos tenían una que era un poquito más yo diría como que no sé como que te deja un poquito más grasosita la, la piel y a mí ese no me gustaba tanto y ahora sí, mis amores, estoy toda lista y preparada ya para la camita. Creo que esto ha sido un vlog largo, largo, largo, como del tamaño de un majá. Mañana nos vemos. Mañana es nuestro segundo día acá en Zambar. Dios quiero, los amo, los adoro. Y colorín colorado, el mundo de Camila. Por hoy se ha acabado.